hola, muy muy buenas y bienvenidos a este, este vídeo especial que vamos a hacer de los cromos que tenemos que coger Y bueno, los duelistas, y bueno, vamos a ver primero por dónde nos habíamos quedado Como veis aquí ya teníamos las copas de todas las casas, aunque me faltaba Esta de aquí que es la copa de herbología, que es la única que me falta porque están todas hechas y la copa de herbología creo que es una de las que nos dejamos, una de las que nos dejamos eh, por hacer. Vale, entonces tenemos que hacer las copas, los cromos y los duelistas. Entonces, lo que vamos a hacer primero es lo del duelo, a ver si podemos pasar, si no ya <coughs> buscamos los el resto de cromos que nos faltan, vale, por el castillo. Vamos a ver primero si podemos entrar a los duelistas, a ver qué tal. Lo siento Harry, pero si quieres un cromo de brujas y magos famosos vas a tener que buscarlos por Howard. Vale, a momento no se puede y la copa tampoco. Pues voy a salir a buscar. Hostia, que me he atrapado, tío. ¿Eh, ¿Qué me estás contando? No, no, no. Usa no. puerta. Hola. No sé qué he hecho. ¿Puedo entrar? <risa> Vamos a ver qué pasa. Tengo 14 de cromos, ¿vale? Esto supuestamente, ¿vale? Es eh, el duelo, lo de los duelistas. Pero a lo mejor podemos seguir cogiendo cromos, no lo sé. Ya te digo que es la primera vez que juego aquí. Y bueno, parece que hay cromos. Y parece que... Uy, joder, ya había cromos por, por todos los lados. Parece que hay cuadros. Yo no sé si puedo pasar en alguno. Buena suerte, joven Gryffindor. La vas a necesitar. Ah, pues sí. Como haga ya los duelistas. Genial. Vale, ya hacemos auto guardado. Aquí ha pasado algo muy raro. Un bug, ¿verdad? La primera vez que me pasó un bug, ¿qué pudo pasar, no? Ya te digo. Ha <risa> habido un bug en toda regla. <risa> vale, pues supuestamente creo que estaría todo cogido entonces. Pues ya está haciendo los duelos. Aquí corre un bug muy raro. Me has encontrado. Soy el campeón de duelo de Hufflepuff. No voy a permitir que un Gryffindor me gane. Que comience el duelo. Ok. Pues ¿Preparados? estoy luchando. ¡Duelo! Pues estoy luchando. El encuentro ¿vale? comienza. Vamos ah. con trincantes. Ah. Qué fuerte, ¿no? Me ha dado en toda regla. Vamos. Pre Come yeah. ¡Ah! Ah. ¡Buena jugada de Potter! ¿Sí? ¡Au! Au. Oh. ¡Fantástico! Au. Y Potter se ha apoderado del segundo tiempo. ¡Vamos están ya! están igualados! ¡Segundo, igualados! ¡Preparados! ¡Duelo! ¡Vamos con el último asalto! ¡Ah! Ah. Au. Ow. Ah. Ow. Ow. Ow. Ow. Muy ¡Buena, no! ¡Expelliermus! Ah, ¡wow! ¡Buen lanzamiento! Caray, Harry, me has ganado y mira cómo me has dejado la varita. Toma un cromo de Brujas y Magos famosos. Te lo has ganado. Helga Hufflepuff. Pues no había bug. No sabía yo esto, esta forma. Tenemos ya 15, entonces. Muy bueno. Vamos ahora al siguiente cuadro No sabía yo que sacaba seis cromos Joder Qué leche, claro Enhorabuena, jovencito Es toda una hazaña Ganar el campeonato de duelo de Hufflepuff Vale, pues ahí tenemos 15 cromitos Eso nos ha ayudado Vamos aquí Bueno, bueno, bueno un alumno de Gryffindor quiere batirse. Pierdes el tiempo hablando conmigo. Sobre todo porque no tienes 20 cromos de magos y brujas famosos. ¡Fuera de aquí! Vale. ¡Vamos a ello, loco de Gryffindor! Vale, o sea que el central... Necesito los 20... Para el final... Para el último necesito 20, los 20 cromos, ahora tengo 15, con este serían 16 cromos. Y vamos subiendo el torneo de Entonces el último, el final, es de claro. claro. claro. A ver qué tal se me, puede, ¿se me da. Harry Potter, bienvenido al campo de duelo de Ravenclaw. Soy el mago campeón de duelo de Ravenclaw. He oído que eres un duro competidor, pero te advierto que muy pocos me han vencido. ¡Venga, vamos a luchar! ¿Preparados? ¡Duelo! El encuentro comienza ¡Au! con ambos contrincantes colocándose en posición. De ¡Potter ¡Poder responde bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren eso! ¡El campeón haciendo gala ¡Ah! de su clase! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maravilloso! y es Oh. Y es el primer tiempo para Potter. Vamos. Perfecto Preparados ¡Duelo! Comienza el segundo ¡Au! ¡Ah! Potter tiene el duelo cogido por los cuernos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Potter responde bien Buena jugada de Pony. ¡Aú! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Me estás ganando, Harry! ¡Qué bueno! Pero aquí está mi varita Mira. mágica. No es malo. Toma este cromo de brujas y magos famosos. ¡Robén Ravenclaw! Vamos ahí. 16, pues 16. Nos faltan todavía algunos. Pues me parece que los demás van a ser por el castillo. O a lo mejor hay otro... Hay otro pasillo, espérate. ¡Bien hecho, Harry! ¡Estoy impresionada! ¡Has vencido! Sería interesante ver si puedes ganar también el campeonato de duelo de Slytherin. Vale, son 16 cromos, ahí está. Y ahora pues vamos a ver si tenemos más opciones. Si no, pues salía, saldríamos de aquí. A ver. No queremos volver de momento. Vale, vamos aquí. A aparecer No hmm, desaparecido. ¡Perdimilio! Y ahora ya aquí he quedado. Eh... ¿Puedo entrar? Esto no me sirve a mí entonces. Está cerrado. Estás cerrado, tío. No puedo hacer nada. Me he caído. Bueno, vamos, ahí no hay nada que hacer porque está cerrado. Y me da que necesito vencer. Bien hecho, Harry. Estoy impresionada. ¡Has vencido! Sería interesante ver si puedes ganar también el campeonato de duelo de Slytherin. Vale, empezamos desde aquí. 16, vale, entonces no vamos a ir ahí. Y si no, pues... Si no puedo salimos, claro, pero ahí es que no me merece, a ver si tengo otra opción. Aquí con una tela de araña. No, pues es que eso está. esto está cerrado, ¿verdad? Cerrado, así que aquí no puedo hacer nada. Hacerlo otra vez, pero no hago nada. Nada, aquí no se hace nada. Uf, tendría que haber pasado ya. que me queda jodido. <ríe> no se suele decir. Vale, pues nada, no, salimos de aquí. Porque esto es imposible. Y nos vamos. Con los 15 escromos que tenemos. Muy bien, pues tenemos 16 y pico. Y bueno, yo creo que aquí hay que explorar mucho, ¿vale? Porque... Lo siento, Harry, pero si quieres un cromo... Hay que explorar mucho porque nos falta la copa, esa copa. Terbología. Y pero no puedo salir. Eh, ¿Qué cojones? A ver, a ver si puedo guardar. Algún de fotos de Colin. Estaba lo guardado por aquí, ¿verdad? que ya no puedo salir Porque me lo pasa el juego ¿no? Que va, no me deja salir de la casa Que raro ¿Los fotos de Colin Nada, que no se pagan nada Vale, estos son los niveles sí. Ah, espérate Porque creo que puedo entrar A ver Vamos a ver, porque podía entrar a los niveles Y entrando a los niveles podía ver los cromos Vale Vale Vale Ese le tengo Vale Herbología, aquí está. Necesitamos esa copa. Vamos a ella. La copa de ecología, a ver. Vamos a ella. ¿Has vuelto para volver a intentar batir el récord de velocidad, Harry? ¿Quieres volver a intentarlo? Has establecido un nuevo récord. Aquí tienes la copa de Herbología como premio. Muy bien, Harry. Muy bien. Has ganado todas las copas y escudos de la casa. Un cromo fundador de brujas y magos famosos te está esperando en la sala común. Vale, pues ya tendremos el cromo número 17. Ganamos ahí la copa. Herbología. Eso es. ¿Y ahora pues. Cogemos el Chrome. Sala común no ha dicho, ¿verdad? Sala común, si es aquí. ¿No? Perdón, me he equivocado. A ver... ¿Qué cromo, ¿Qué cromo tenemos? Dice que tenemos un cromo Vamos a ver Yo sigo teniendo 16 Ah, mira Ahí está Vale, 17 Ahí tenemos ya el 17avo y vamos a seguir mirando el álbum porque nos está ayudando bastante. Mira el cromo de Colin. Vamos a ver el álbum de Colin, perdón. A ver qué más cosas podemos tener negativas. Y aquí digo que nos falte y gracias a esto pues podemos coger todo. Vale, ahí tenemos. <coughs> tenemos esta copa. Tenemos también. También la tenemos. Aquí nos falta un cromo. Vamos adentro. Vale. Justo en la clase de Locker. Qué curioso. ¿La clase de locker hay un cromo. ¿Has venido a intentar el Petrificus totalus otra vez? Ah, sí, vale. A ver si esta vez se te da mejor. ¿Quieres mejorar aún más tu nota, Harry? Sí. Mira a mi elegante varita a moverse y pulsa los símbolos que señala. Muy bien. Haz esto tres veces y aprenderás el Verdinilius Duo. Duo. ¿Preparado? Listo. Espléndido. Con mucho estilo. Como yo. Espléndido. Espléndido. No, ya nada Esa era la fácil ¿Listo? Con mucho estilo Como yo ¡Perfecto! Con mucho estilo Como yo A ver ahora, a ver ahora, a ver aquí Vamos a ver ahí Hola, hola, está, está, está, está, está, está arriba, hasta arriba, hasta arriba. ¡Guau! Uno más, prepárate. Ya está. Con mucho estilo, como yo. Perfecto. Espléndido. Perfecto. Ya está, ya está. Hecho. Llego al 100. Ya está. Ya está hecho. Completo. Perfecto. Aprobado. Ha sacado una A. Enhorabuena. Espléndido. Crispin Krack. Eso es. Lo has hecho fenomenal, Potter. Muy bien. que encuentre otra forma de entrar. Si sí, que sí, yo creo que ya puedo salir Si sí, porque esa puerta Sabe esto Vale, ahora de sí. vale, Debajo del castillo Esto es un bucle Si me lo he pasado, no? tengo que tener 18 cromos y seguir vamos seguir hasta otro nivel eso es vale lo tenemos al cromo 18 ¿El más ah vale la copa vale eso es la copa tenemos el récord ahí tenemos otro cromo, aquí tenemos otro cromo, aquí tenemos otro cromo y aquí no tenemos cromo, pues vamos adentro, vamos allá no me acuerdo yo de esta fase, pues vamos con el cromo 19 ya a ver qué tal, yo había salió del nivel a ver creo que sí sí, he salido del nivel exacto sí. he salido del nivel chicos acabo de salir del nivel no queremos pasar y conseguir el cromo el número 19 ya muy bien, pues vamos a ver que hace falta vale, aquí ya hemos venido pues hay que bajar, obviamente hecho más garejeas aquí bueno, pues hay que seguir por aquí, claro y por aquí subimos hay que ver que nos hace falta vamos a que son para, digamos que están en ese álbum de Dolly y bueno, son más así, lo más especiales para conseguir los cromos que te faltan, obviamente. Si no, pues no quedaría bonito el juego. Aquí está el otro juego. ¿no? O no es difícil. ¡Vaya! ¡Bertie Bot ¡Bertie Bot, mira! El crack de las grajeas, Vertibot. Vale, ahí está. Tenemos el 19 19 y vamos al por 20 ya. Aquí no sé muy bien qué tengo que hacer. Creo que nada. Yo que no me puedo tirar voy a tener todo perfectamente. Este es muy sencillito. Por el venteavo ya. No sabía que esté en tan sencillo. Vale, ahora ya creo que sí tengo el cromo. Ahora ya nos vamos a por el Y de ahí, de ahí ya nos faltarán solo cuatro cromos. Podremos decir que nos hemos pasado este juego completo. Al 100%. Con guía, con todo. Bien. Ya lo tenemos. Siguiente página. Vale, te tengo. Vale, te tengo. Te tengo. Aquí no te tengo. En el lanzamiento de... Sí, el de los. La verdad es que los. el de los No está mal, pero no es tu mejor puntuación. Sigue intentándolo. Aquí ha sido divertido, ja Vale, como esto me cuesta, vale, he pensado que voy a cambiar voy a cambiar las tornas y este va a ser el último cromo que coja el 24. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es este, dejarle para lo último, el más difícil. Vas a seguir con otra que nos cueste. Vamos con otra que no hayamos sacado. Esa es para la cura, no la queremos tampoco. Vale, hay varias, sí. Esta la tenemos. Este también. Este también. Este no. Vamos a entrar aquí, ¿vale? Vamos. Mm, entrar al nivel. Por eso digo, me voy a hacer los más sencillitos y luego ya pues... Dejo el otro para lo que se... Va a ser el número 20. Estamos en 19, tenemos 19, pero vamos. Bueno. Vale, esto es la biblioteca. ¿La biblioteca C, me gusta. no me salga del nivel no irá pero... ah, creo que había tres y como que yo ese globo Un cromo Vale, pues aquí tenemos 20 y me faltarían nada 4 cromos, es que Ya tenemos todo, es increíble cómo hemos conseguido todo Y bueno, pues que Ya puedo ir a por, a por ese Para por el golista Porque son 20 cromos En total son 24, vale teniendo 20 cromos se podría hacer, no hacer. Por el... pero voy a probar los otros pues, cromos y así tengo 20 cromos nos haría falta fal, nos harían falta 4 vale para completar la, la colección y bueno ya sabemos que dos son difíciles y uno aquí está pues es este a ver cuál más hay vas a ir al del, al del coche vale vas a intentar conseguirle a por este Creo que lo tengo. Ah, no. Parece que no. Vale, pues vas a hacer el dolista mejor, porque eran 20 cromos. Y ya podemos pasar. Y luego ya pues bueno, estos cuatro cromos, que son casi tres. Pues ya veremos cómo lo hacemos, cómo lo gestionamos. Pues son tres cromos que en cuarto pide el tranquillo no van a ser complicados. Vale, vamos a los duelistas. Aquí. Eso es. Y vamos a por el último duelo. El último quizás de los dos listas. y ya pues conseguiremos el cromo 21 al parecer de aquí. Y ya bueno pues a ver qué pasa. espero que sea la última vez que te veo vivo vamos al duelo eso serán 21 cromos y lo estoy haciendo estoy haciendo un vídeo de seguido vale porque es un vídeo especial es decir el juego ya me lo he pasado y el vídeo lo voy a hacer continuado hasta que consiga todo Me has encontrado. Soy el campeón de duelo de Slytherin. Oh, no. A mí no me va a ganar uno de Gryffindor. Vamos, que empiece el duelo. Vamos. ¿Preparados? Sí. ¡Duelo! El encuentro comienza ¡Au! con ambos contrincantes colocándose en posición. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ambiente se está calentando ¡Oh! ¡Au! ¡Au! Potter va a tener que hacerlo un poco mejor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Muy! ¡Au! Oh, y es el primer tiempo para Potter. Qué bueno. Vamos. Preparados. ¡Duelo! Mientras hay segundo asalto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ah. ah. ah. ah. Potter va a tener que hacerlo un poco mejor. Ah. Ah. Ah. ¡Ah! Potter responde bien. ¡Ah! ¡Expelliarmus! ¡Ah! Maldito seas, Potter. Me has ganado y mira cómo me has dejado la varita. Supongo que será mejor que te dé un cromo de brujas y magos famosos. Toma este. Lo tengo repetido. Salazar Slytherin. Muy bien, pues aquí tenemos el número 21. Y ya, pues... Me faltan muy poquitos cromos. Me quedan tres cromos. Justo. Los más difíciles. Bueno, bueno, bueno. Harry Potter. Eres el único estudiante que ha vencido a todos los campeones de duelo fundadores. Te mereces la enhorabuena. Bien hecho. Muy bien. Ya tenemos 21 cromitos. Salimos de aquí. Y vas a hacernos el cromo 22, ¿vale? De el coche otra vez y si no pues ya veré si esos dos cromos que quedan son los que quedan realmente y bueno ya veré lo que hago vamos esos dos no los tenemos que aniquilar porque son dos cromos muy sencillos Ahí está, el número 21, es de los cromos, todas las copas. Vale, pues vas al árbol de colín y vamos a... a la parte. De... delante de mis narices otra vez qué fuerte es increíble tío vamos no me digas una más tengo que meterme un poco hacia la izquierda Harry, coge las herramientas para arreglar los desperfectos que ha sufrido el coche. Que le tenía, tío. A ver si lo he cogido. ¿Tengo que pasar el nivel o no? Así que le tenemos esos es, 22 cromitos nos faltarían los dos de tiro. Yo creo que estos los voy a... Vale, te tengo, entonces nos faltaría este, pues vamos allá, entramos. Ha llegado el momento de hacer buen uso de esos guantes para desnomizar. Mi madre quiere que lancemos los gnomos por encima para lanzar un no... Cuando yo... Va, bueno, pues este único que muy difícil, así cuidado, padre. Probemos 400, ¿no? Usa triángulo para lanzar. ¡Ja, <risa> ja, en la cabina ja, teléfono. ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, en la cabina You <laughs> <laughs> Por puntuación que has obtenido nunca... ...me lo he pasado muy bien... ...¿quieres volver a jugar?... Falta el mago y la se lo no se, lo no se, lo que has obtenido nunca. Me lo he pasado muy bien. ¿Quieres volver a jugar? Una no vez más. ¡Magnífico! ¡Viste a la Ahora ya están más sencillos. A la, ahora a la.. a la cabina. en la cabina de teléfono. Por puntuación que has obtenido nunca Yardley Platt Vamos de ahí Me lo he pasado muy bien ¿Quieres volver a jugar? Pues no Bueno, pues lo hemos conseguido Nos falta Solo el último club Serían 23 Perfecto vale Y ya si no lo consigo ya sí que me he quedado aquí. Que todo esto es progreso. Ay, hacia atrás. Es hacia atrás, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <risa> ¡Maravilloso! <Jaime. risa> De todos los tiempos. Aquí ha sido divertido, Harley. ¿Quieres hacerlo otra vez? Thank you. Ha sido divertido. Nada mal. Aquí ha sido divertido, Harvey. ¿Quieres hacerlo otra vez? <ríe> So <risa> ¡Fantástico! ¡Es la mejor puntuación de todos los tiempos! Edgar Strouler. Aquí ha sido divertido, Harry? ¿Quieres hacerlo otra vez? No. Muy buenas, chicos. Ahí hemos conseguido ese último cromo, ese último cromo 24, lo que nos ha costado. Y bueno, ahora ya sí, yo creo que hemos hecho todo. Y nada, pues me voy a despedir ya, porque ya está hecho todo, como veis. Todo está, todos están hechos. De uno hasta el último. Todos. Todos. Aquí lo veis. Y ahora ya salgo. Os enseño todo. Para que veáis que es verdad. He sacado todo. Todo, todo. <risa> y bueno, pues. Ahora sí, yo creo que ya termina todo aquí, nos hemos pasado a los duelistas, hemos conseguido los 24 cromos, muy difíciles, un juego muy difícil, pero luego cuando lo haces todo es muy satisfactorio y la verdad es que me ha gustado mucho, así que bueno, yo creo que nos vamos a despedir con 429 gemas, que no está nada mal, 24 cromos todos los duelistas hechos, y bueno, pues espero que os haya gustado mucho este juego, nos vemos en el siguiente de Playstation HD, que así va a ser mi seria sección de estos juegos, y bueno, ahora ya voy a hacer directos, voy a cambiar de temática, y bueno, pues espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, adiós, chao.